chico de la calle nunca para rapear, nunca me siento brain all the time. siempre está la línea de fuego, on the line, quien está preparado para ello, no, one, no, one. nadie puede, de can, Take it, take it. de aquí, de can't touch me, nothing can stop me ready pa' la bitches, pa' la banda y pa' la polis Si la cosa se aprieta yo me piro de aquí Sé lo que tengo que hacer para sobrevivir Abrir los ojos, la boca cerrada y no mentir Las cosas están muy chungas por aquí, sí, sí Tengo la cosecha guardada, ya sabes cómo va el tema Juego sobre seguro, yo no voy a pisar la trena soluciona a los problemas, sé que queuelgan a los chivatos Se anda con cuidado por la calle todo el rato Aquí donde me ve tan colocado, estoy atento a to' I see el muse, ahí sí the truth, te leo Veo las intenciones los demás, a mí mejor que no que no me la intente jugar. I'm a motherfucker rap boy, rap boy, rap, rap boy. I'm a motherfucker street boy, street boy, street boy, street boy. I'm a motherfucker rap boy, rap boy, rap boy. I'm a motherfucker street boy. FACA Street Boy, I know the coat, fumando par flame, apestando los ando chinado, los ojos casi cerrados. Aún así estoy atento a lo que pasa a mi lado. Me cree are crazy in fucking vandal Han a las mujeres, adicto por la falas. Para la palla, de nosotros. Mientras que tú estás de chacharar, nos subimos al podio. Basta de llorarle al folio, voy por los papeles, o me pagas lo que debes, o me llevas tus mujeres, respétame. Tanto como yo te respeto Si no quiero acabar, rellenito de agujero Shot, shot, shot, se tu carrera Ahora tus palabras se derraman en la acera La culpa es tuya por alistarte a la loquera Dime qué esperabas, coño, siendo tal parguela No, you, no, know, my style huh. kissa esa now yo no, no I'm a fucking star i am motherfucker rap boy rap boy rap boy I'm am motherfucker street boy street boy street boy street boy, boy. i am motherfucker rap boy rap boy rap boy I'm am motherfucker street boy street boy